muy buenas chicos y chicas de youtube estamos aquí en un nuevo video en este video estaremos haciendo la parte 4 de lo que se viene siendo mostrando la casa de los pros. pero esta parte será nuevo título ya igual que el anterior no el anterior no eh, ah no el anterior será como un título así de o sea, me encuentro al día no una cosa así vale este asco asco asco no asco, asco. Asco. mi bambú ya crece cada día crece más y hoy, como he prometido en el anterior vídeo, aquí dejaré la tarjetica, la tarjetica del anterior vídeo. Eh, he prometido que iremos al Nether Papu. No, allá arriba no, aquí abajo. Allá arriba iremos pronto, cuando estemos todos en multijugador y venzamos al Papu Dragon. Bueno, nada chicos, vamos sin más nada. O sea, pico y eso y la armadura. Venga, que le vamos con todo Estoy todavía contactando al Michi Que quiero jugar con el multiplayer Pero el chavo, el chavo no contesta Creo que está en directo en Twitch, no sé Ahí abajo en la... ¡Uf! Uy, ¿por qué es que me da tanta hambre? cerebro Cerebro cere cere Me ve, me ve y me cago Y cagué, cagué si me ve No me la vas a aquí, no me la vas a ver. Ahí, no no al puente no, me ha costado mucho. Bueno, yo tengo un espacio para hacer mi interrupción, porque nada ¿no? más me sirve. ¿Sí? Lo más increíble es que se me ha olvidado... Eh, la la idiota... No, no, no. Lo están viendo niños. Discúlpenme, niños. Se me ha olvidado llevar la comida, o sea, la he dejado aquí. O sea, soy tan tan menso que he dejado la comida. Vale, como han visto la acabo de dejar otra vez, pero es porque voy a, voy a ir a matar cerditos para hacerme mi comida. Las zanahorias. Aquí está. Vale, vale, vale. Voy a comer unas zanahorias. Me da picar que cuando uno está comiendo tiene que chistearnos, sé, o sea, no chistearnos como una montonada. O sea, cuatro zanahorías para todos mis mulitos. Es bueno, Vale, me lo juego. Vengan, vengan, vengan. No, no, no, no, no, no, no, venga, no. venga. A ver, alimentar y alimentar. tengan hijos Alimentar y alimentar. tengan hijos y alimentar. Tengan hijos. Alimentar y te quedas sin hijos. Se quedáis sin hijos. Ahora, ustedes, niños, se quedan sin papás. Gracias. Gracias. Déjame comida. Déjame comida. Ah, ustedes se ven muy bien los Ey ey, ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, Un pringado se escapó. ¡Uy! Sentí que un pringado se había escapado. Sí, un pringado se escapó, ¿verdad? Chicos, de verdad, un pringado se ha escapado. Se me ha escapado. No puede ser. Si sí, me ha escapado. Sí, es que si se me escapó. Me voy, me voy a rechar. ¿Sier? vale, vale. ¿Y cómo es que no tengo un horno en mi cuarto? Hmm. Ay, pues es que si aquí tenía apoyo, si aquí tenía apoyo, para que no se ocupe. Y tenía apoyo seré <ríe> bruto. Vale, dejamos ahí las zanahorias. Aquí que hacernos el cofre. Uy, güey, es que está hirviendo, está hirviendo el teléfono. Vale, me duelen ya los brazos y además tengo que ponerme a hacer tareas ahorita, así que. Nada, vamos a hacer esto rápido Vamos a beber yo Mi cubito de agua Voy A traerme un generador de piedra No es necesario Pero de verdad me gustaría Traer un generador de piedra Bueno, si nos explota Si nos morimos, se acaba Se acaba el juego No, no, no el juego, sí, pero de, termina el episodio pues. El episodio no, no, no ni, ni, ni siquiera cuenta como episodio Así como grabar, pues Normalito Seré, seré inmenso Seré inmenso No me agarres a quemar, cabrón Joder, Vine a buscar setas No vengas a pegar Hongos retorcidos, papu No sé para... Porque yo, o sea, nunca he jugado en esta versión O sea, nunca he jugado en versiones de teléfono O sea, y cuando juego es nada más para construir y además nunca he así pues nunca he tenido experiencia con cosas de estas o sea, no sé ni para qué sirven estos árboles ni por ni cómo se llaman pues he visto o sea ya varios youtubers que graban pero ni pendiente o sea no sé no sé de qué trata esto no sé ni qué tengo que hacer uy no no, no. abajo abajo no mires no mires este bloque es hermoso porque es una luz muy bella no sé por qué no hay más. Soy menso. está es bloque de verruga retorcido. O sea que si yo lo casteo... Ah, oh no. ¿Será que si crasteo cuatro se hace...? No, que si me da pereza. Esto ilumina como el nether, ¿cierto? Hay unos que están muy altos. Uf, dije... Es que si me caigo en la lava... No veo razón de vida para acá. Uh wey. Aquí me la juego, me la juego, me la juego. Qué piru. Qué asco. Servible. Se mamó. Vale, tengo que encontrar una forma de llegar hasta allá. Sin terminar muerto, así que me la voy a jugar. Y... Uf. Es que no quiero ni verlos, no quiero ni verlos. Porque si me empieza a atacar uno, me atacan todos. Así que quiero andar. Dígame si esto fuera como la graba. Estoy caminando encima, graba. Uf. No, valí, valía la primera. Quiero encontrar algún templo. un templo no, un... Usted sabe, no sé? Uf, no, no, no. ¿Qué ¿Qué pix? Qué, qué, qué, ¿Qué Uf. No, no, no, no, no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta, no me di cuenta. No me di cuenta, chicos, no me di cuenta, no me di cuenta. Y salió de repente. Uf, güey. Me, me, me cagué. Además no tengo pico tampoco. Uf, no, güey. Bajo rapidito. Uf, güey, es que de repente se puso toda la pantalla en... ¡Uf! No, no, no, no, no, no, papá. Yo no estoy para estos sustos. Vale, estoy aquí para buscar una cosa de esas... Ya esa ese tipo de piedra ya no me llama la atención. Y, bueno, venga, venga, pero es que yo, yo sabía que Minecraft colocaba bloques así de lejos. Pues no sabía que tardaba tanto. ¡Uh! ¡Uh! ¡Es que me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! Es que no no, ando no. No te, tengo días, tengo meses que no juego Minecraft. No estoy acostumbrado ni a los controles. Me cuesta una montonada usar los controles estos. Adiós, mundo cruel.